Buenas tardes, compañeros y compañeras, comuneros del barrio tercero, bienvenidos a esta asamblea que teníamos agendada para el día de hoy. Bueno, copas, el domingo 3 de mayo, barrio tercero, este, una fecha en la cual, como comuneros, como miembros de esta comunidad, pues nos dimos a la tarea de darle el seguimiento al, pues a este proyecto de, de comunidad, ¿no? este proyecto que está basado en el sistema de usos y costumbres, para lo cual pues nos dimos esa, esa oportunidad y, y, y elegir a nuestros siguientes representantes. Obviamente sabiendo que, que iba a ser un día en el cual se, se sentía un poco de tensión, pensando y sabiendo que los la parte opositora, ¿no? en este caso los, los partidos políticos este, iban a hacer su iban a aparecer, no iban a hacer a, a manifestarse también. Obviamente y sabiendo que pues también este, existe su derecho, ¿no? Pero pues este domingo 3 de mayo no este, de este 2015 pues fue otra, otra, otra de las fechas más importantes como comunidad. Se le da nuevamente un golpe este, a, esa, a esa gente ¿no? que pretende cambiar nuestro sistema, que pretende volver a ese sistema de injusticia, de inseguridad, de, de, de, un, de muchas cosas, ¿no? La, los, ahora sí que los conceptos que cada persona le quiera dar pero finalmente yo creo que la victoria estuvo este, de nuestras manos, la suerte estuvo de nuestras manos y y este y es algo pues memorable como comunidad y, y, y yo en lo particular como comunero pues este, me siento feliz, me siento contento porque pues se logró el objetivo, ¿no? Y pues claro, este la victoria fue para Cherán, no fue para un comunero en específico. La victoria una vez... este se ve reflejado, seguimos siendo una comunidad autónoma, seguimos siendo esa comunidad que inspira confianza, que inspira respeto, que inspira un cambio. ¿no?